Son lo que es ella la que miró y sueño lo que sea mío y ahora pienso cada día con tu lado. ¡La palmas! ¡Corre! ¡Fernanda! ¡Corre! ¡Fernanda! ¡Corre! Cállate, cállate. ¿Por qué mejor tú no te callas para que Montserrat escuche su canción, oye, chaparra? saca este insolente de mi casa inmediatamente mata quieto ahí ¿Qué, qué? aunque lejos muera <risa> de